Hola. Mi nombre es Leo Espinosa del canal nao estación de televisión y servicio de transmisión en vivo dedicado a proveer información acerca de salud, seguridad y temas de información sobre emergencias para audiencias multilingües. nao es un servicio público del canal de televisión pública de las ciudades semelas también con la red de comunicación colectiva SPNN y colegas pertenecientes a diferentes medios étnicos de comunicación. Estamos trabajando juntos para brindar la información sobre el coronavirus. Cada semana la estación de televisión TPT entrevista a oficiales públicos y otros expertos para que podamos obtener la información más actualizada acerca del coronavirus y de esta manera más minnesotanos aprendan sobre este nuevo virus y puedan cuidarse o protegerse. Una emisión semanal llamada Almanac provee una transmisión especial sobre el coronavirus en el idioma inglés. Y con la ayuda de TPT Nao y nuestros colegas, le brindamos a usted la misma información en los idiomas inglés, español, mon y somali. Hoy tendré el privilegio de servirle como su anfitrión e intérprete, traduciendo el programa especial de Almanac en vivo en español. Usted está viendo la emisión especial del 6 de marzo acerca del coronavirus. Apenas regresaron de un formato. Estamos haciendo esto en vivo desde el TPT, el canal TPT. Queremos sus preguntas. Ahora, déme una lista. Nuestra conexión es tptnow.org. Vamos a cubrir mayor información posible. Vamos a hacerlos. Eh, nos están acompañando esta noche la doctora Lynn Root del Departamento de Salud y el doctor Craig Lynn desde las ciudades gemelas. Un apreciado y un reconocido doctor. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con las noticias ahora. Como hemos comentado, tenemos el primer caso en las ciudades gemelas. Bien, lo que sabemos es que hay un individuo que está en sus 70 años de edad y recientemente regresó de un crucero y fue se ha dado información en ese crucero de que una persona había sido diagnosticada con el COVID-19. Y esta persona tenía síntomas y había desarrollado síntomas. Y todo lo que habíamos preguntado, la gripe, el estornudo, ellos estaban en el crucero y se identificaron estos síntomas tuvieron el cuidado de salud y los médicos o el profesional médico estuvo listo les llevaron a una sala apropiada utilizaron el tratamiento y el personal adecuado y tomaron las muestras respectivas nos contactaron a nosotros y de manera afortunada esta persona no estuvo muy enferma así que se le permitió ir a casa está en este momento en un periodo de isolación. Doctora, ¿cuáles son las distinciones? ¿Qué es, lo que es importante es saber que eh, a nivel de comunidad han habido eh, reportajes de este tipo de virus que se contagian de diferentes formas. Han habido otras uh, comunidades como en Seattle, Washington, en China, eh, donde se diferencian los casos y el próximo que se puede reportar es una conexión desde de China. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo fue la no persona notificada en el crucero? ¿Se les permitió evacuar el crucero o se les dijo qué debían hacer? No sé cómo estuvo ese proceso de comunicación. Lo que yo leí en su reportaje de prensa fue de que en el 25 de febrero estas personas mostró eh, infección. Entonces... ¿Cómo nosotros podemos informarle al público esto? Nos encantaría decirle a la gente que han, tenido, que han sido expuestos que vayan a un centro médico lo más pronto. El Departamento de Salud está llamando a, las a los centros médicos. No he preguntado acerca de los centros médicos. Ah, estos síntomas son la gripe, el resfriado, el catarro. Sí, no nos preocupamos acerca de esto. Este síntoma, este virus, es una de las uh, infecciones más comunes que tenemos, este es el tiempo del año en el que el catarro, la gripe común, están en este preciso momento en su apogeo, estamos en vivo en este momento y ¿cómo podemos decirle a la gente cómo se pueden proteger y cubrir? Recientemente, en realidad ayer, enviamos una alerta de salud a los médicos porque esta semana. Han habido discusiones y comentarios acerca de quién debería ser examinado. Y esta semana, el lunes, nuestros laboratorios eh, tuvieron un examen. Y nos estamos enfocando en eh, las personas que tienen más eh, contacto o más preocupación, aquellos que han viajado fuera del país a lugares en los que estas comunidades presentan índices mayores de contagio. Por ejemplo, China, Irán, Italia, en realidad Japón, Japón también tiene un nivel 2 de alerta y muchos otros países que tienen síntomas o que han reportado transmisiones de este virus. Estamos preocupados acerca de ello. También acerca de personas que han sido expuestas a un caso nuevo. También tenemos preocupación acerca de personas que han tenido neumonía por mucho tiempo, que han sufrido también problemas de salud y respiración. Son problemas severos que han experimentado de salud respiratoria, que no tienen una alternativa y estamos mirando esos casos más de cerca. También estamos uh, interesados o nos preocupan los trabajadores de salud, el personal de salud médico que han estado en contacto, quizás no saben ellos que han sido expuestos y ellos están a cargo de cuidar muchas personas. Ellos están al frente de esta batalla. Quiero decirle, quiero preguntarle a Gary también, las personas que han, tomido, que han tomado antidepresivos o u otro tipo de medicación especial en el sistema de ellos, ¿cómo les afecta? Este tipo de medicaciones quizás deben ayudarnos a nuestro sistema inmunodefensivo. Lo que queremos, la meta de esto, es que deberían ser de cobertura universal o cómo deberíamos cubrirlo. Deberíamos también considerar algo inusual si estas personas desarrollan síntomas o están a un riesgo, a un riesgo más elevado. Eh, lo hablamos la semana pasada, pero tenemos muchas preguntas. Eh, las máscaras, ¿qué nos puede decir acerca de las máscaras? Eh, son, ¿Nos puede dar su opinión acerca de esto? Las máscaras son para personas que están contagiadas, no son para eh, personal médico. Este es el punto principal. Si alguien está en casa, si está isolado, y usted es el primer contacto para esa persona, se recomienda que use una máscara. Pero esto es más para las personas que están infectadas. ¿Cuál es la edad de este, de demográfica de estas personas? No podemos decir. Lo que sí podemos mencionar es de que ciertamente los trabajadores de la salud eh, que han visto pacientes que han desarrollado enfermedades previamente, se recomienda que deban tomar precaución más extrema. Eso es importante para que estemos seguros de que haya suficientes máscaras, máscaras de, para cubrirse el rostro. Y también estas personas puedan hacer su trabajo bien. Vamos a regresar a la edad en un momento. Queremos mencionar algo acerca de de las noticias que están sucediendo ahora. Minnesota reportó su primer caso de contaminación. El gobernador Waltz mencionó acerca de esto y dio una rueda de prensa. Esto fue lo que nos dijo. La persona, una persona en Minnesota ha sido confirmada con el coronavirus, está aquí. Nuestras oraciones y eh, cuidados están con la familia de él en estos momentos. Quiero agradecer a todos los oficiales públicos y a todos los expertos que están a cargo de este, este caso. Estas al, esto viene de otros países quizás, esta contaminación, pero queremos que sepan que los, uh, el gobierno local está preparado y el sector privado también, estoy confidente de que Minnesota está preparado para reaccionar ante esta emergencia. Durante este tiempo lo mejor que podemos hacer para prepararnos es estar bien informados, informarnos de la mejor manera posible. De lo que hemos aprendido de otros países y de otros estados, esto es lo que sabemos y lo que puede pasar. Hasta al momento tenemos una epidemia que quizás contamina a unas personas y no a otras. La mayoría de las personas que, recibe, que puedan ser contagiadas o que necesiten cuidado médico quizá presenten síntomas leves y algunos quizás necesiten cuidado médico extensivo. El riesgo del cuidado médico es, uh, más en, uh, es menor para personas jóvenes o niños. Y los uh, que tienen más cuidado, los que deberían tener más cuidado, son las personas de edad avanzada. Ellos son los más vulnerables. Como lo dije, el estado de Minnesota está muy seriamente preparado para esto. Varias entidades gubernamentales y privadas se han juntado, se han reunido para tomar acción. Estamos juntos trabajando y vamos a continuar monitoreando estas acciones con lo que sucede en otros estados también. La comunidad de Minnesota es fuerte y tenemos un buen sistema de salud que nos van a ayudar a mantenernos saludables durante esta epidemia. Todos los minnesotanos tenemos un papel importante en ayudar a controlar esta epidemia. Debemos seguir la guía de los expertos, lo que incluye cuidar a nuestras familias, cúbrase al toser lávese las manos, protéjase lavándose por lo menos 20 segundos las manos y quédese en casa si se siente enfermo. Esto es importante, especialmente si ha estado en contacto con personas de edad avanzada. Este es un nuevo virus para nosotros y es uh, lamentable que se dé en estas condiciones. Pero nosotros estamos preparados, como lo mencioné. El mensaje de eh, epidemias anteriores es de que nosotros estamos preparados para este desafío. Estoy confidente de que Minnesota va a venir junto, como lo ha hecho antes, y vamos a salir adelante de esta situación con la ayuda del Departamento de Salud y otras entidades. Gracias, Gobernador Walsh. Gracias por estar con nosotros y por la noticia. El Departamento de Salud de Minnesota ha presentado su primer caso de coronavirus en 2019. El caso es un adulto en el condado de Ramsey que reportó haber viajado recientemente en un crucero y se, fue, se contagió del coronavirus. Este individuo desarrolló síntomas y buscó ayuda médica ayer. Muy bien, bueno, obviamente esto es lo que sucedió y estas son las noticias que tenemos. Regresamos a la edad. Es verdad que los niños no están afectados. La información que tenemos es la, la información que tenemos desde China es de que presentan menos casos en que los niños han sido infectados. No está claro si ellos no están infectados o si los síntomas son me livianos o si la gente no se preocupa, por ello, no ha habido casos en pequeños o en niños eh, con rayos X que se han tomado y otros exámenes, no se han reportado casos en los que niños han sido afectados. En cuanto a la edad, lo que podemos decir es que la mayoría de los casos son en personas más adultas, en adultos, gente de edad avanzada. ¿Hay un elemento, algún uh, mecanismo que se puede utilizar para hacer un examen de este virus? Bueno, eh, hay diferentes mecanismos que se pueden utilizar. Haciendo un examen acerca de, estos, uh, de este virus, ellos generalmente son negativos. La pregunta es, ¿qué papel hay, es, presentan estos síntomas? Ahí se desarrollan, de qué manera se desarrollan como infección. Eso es lo que estamos tratando de aprender, de entender. Es, estos síntomas son liber, ligianos, livianos, y se desarrollan de qué manera. Necesitamos entender de manera cuidadosa, dialogando con nuestros colegas en esos países en los que han tenido bastantes casos. Y esa uh, información está saliendo al aire. ¿Estos casos generalmente toman exámenes de resultados negativos o qué tan seguros son? Déjeme decirle, los uh, exámenes preliminares son, uh, están buscando desarrollar uh, los, uh, la etapa preliminar. Y esto al momento es lo mejor que podemos hacer. Uh, ¿Nos dicen que la vitamina C puede ayudar a prevenir la uh, contaminación? No hay evidencia de eso. La vitamina C es uno de los uh, buenos uh, recursos que pueden tener la persona, también vitamina D, pero no hemos podido comprobar de manera efectiva si es vitamina C, D, desafortunadamente. La última vez que el gobernador estuvo aquí nos dijo que tenemos uh, los algoritmos. Uh, ¿Podrían quizás las escuelas cerrar? ¿Qué, qué, ¿De qué se trata? Háblenos de esto. Yo creo, yo pienso que debemos considerar estamos tratando con pocos casos que parecen ser de transmisión común. Cuando estamos hablando de etapas preliminares y, o cuando estas cosas desarrollan y quizás necesitemos tomar acciones más severas, esto es algo que lo consideraremos durante lo consideramos durante el H1N1, durante esa epidemia en el 2009, donde sabíamos que los niños eran más vulnerables para este tipo de transmisión y por ese periodo de tiempo se dieron recomendaciones de que las escuelas se cerraran. Ahora es muy temprano identificar en los casos que tenemos en las escuelas, si se deben cerrar o no. Y cuando eso sucede, ¿a dónde van a ir estos niños? Van a haber grupos de niños que dependen del sistema alimenticio en las escuelas. Otro punto de consideración es, si cerramos una escuela, ¿cuándo la va a reabrir? En, perdone que la corte, pero necesito hacerle otra pregunta. Los aeropuertos, los viajes, la gente que viaja, eh, hay una página de internet que puede proveer recursos eh, y puede decir a las personas si deben o no viajar y qué tipo de niveles en color. Y cuando hay ciertos niveles dicen no viaje eh, o dan información. Esta discusión estamos al, son preliminares nuevamente. Y estamos cubriendo lo que más podemos acerca de esto. ¿Estamos hablando demasiado acerca de esto? ¿Estamos uh, saliendo de nuestra proporción? Este tipo de emergencias son quizás comparadas con las uh, huracanes que se dan en Florida. Y algún día nosotros tenemos uh, que enfrentar estas uh, y tomar decisiones. Esto es una uh, tormenta tropical, por ejemplo, en Florida. Un tipo de emergencia de esa naturaleza. Es una comparación, es una analogía. ¿Qué es lo que nos va a venir? Eso es lo que no sabemos. ¿Qué predicciones podemos hacer? Si es más de lo que nosotros predecimos, nos estamos preparando para cualquier posibilidad, sea lo más leve posible. No estamos reaccionando. Lo que hemos escuchado hace varias semanas es que lavarse las manos es la mejor prevención. Vamos a ser honestos. Hay el lavado de manos y el real lavado de manos. Les vamos a presentar cómo lavarse las manos de manera apropiada. Afortunadamente, el doctor de Palos es un experto en higiene personal y él estuvo de acuerdo con nosotros para darnos una muestra de cómo se debe lavar las manos. Doctor Marcos, estamos haciendo televisión en el baño, pero esto es importante. Sí, es importante, yo creo. Muéstrenos cómo propiamente lavamos las manos. Eh, lo podemos hacer 50,000 veces, pero eh, lo recomendamos que lo haga con agua tibia o caliente. Y tener agua y jabón es lo más importante y lo más cómodo. Lo que tiene que hacer es cuando el agua esté corriendo, tome el jabón. Este es el proceso. De, man, de palma a palma, entre medio de los dedos, en la parte posterior de la mano, y atravesamos las manos o nos lavamos las manos juntos. Y la última parte es de las puntas de los dedos hasta la palma de las manos. Eso puede ser unos 20 segundos. Finalmente, nos enjuagamos, se deja correr el agua, usted se seca. Esta es la parte. Y cuando usted se seca, se debe usar una toalla para cerrar la llave. Usted no toca la llave. No porque de otra manera se ensuciaría las manos de nuevo. ¿Qué tal una toalla para abrir la puerta? Sí, eso también es, está bien. Cuando la gente sale y no se lavan bien las manos, pueden contaminar, así que tiene sentido utilizar una toalla. Podemos utilizar también otro, uh, otra forma de gel para que se pueda lavar o desinfectar las manos. La cantidad o la calidad, ¿cuántas veces deberíamos hacerlo? Debemos hacerlo cada vez que tenemos el temor de que una persona ha estado contaminada o enferma, antes de comer, por supuesto, eh, después de que usted le da las manos a una persona contaminada. Muchas gracias, doctor Martin. No le no les doy las manos, pero gracias. No creo que nadie se ha lavado las manos de manera apropiada, así que no, yo, no soy un enfermo de gérmenes, pero eh, la higiene nos dice que para todos eh, estamos considerando, hablando acerca de la edad. Hay gente que quizás no puede entender que estos tipos de gérmenes se mueven de diferente manera y se mueven especialmente en el sistema respiratorio. Si lo hacemos de uno a otro, el contagio es de uno a otro, de persona a persona. Pero un grupo que está más a riesgo de esto es la gente que tiene edad mayor. ¿Están saludables ellos? gente que tiene 70 u 80 años, eh, están en su edad, eh, pero deben cuidarse más. Eh, estamos enfocándonos en, la, en el rol de mortalidad. No es lo mismo que en China, que aquí en Estados Unidos. En, eh, y también las personas eh, que se deben considerar son aquellas que fuman depende en qué parte del mundo y en qué comunidad o colectividad están en la parte demográfica juega un papel importante. Hemos visto que el nivel de mortalidad en China, especialmente en la ciudad de Wuhan, los índices de mortalidad son más altos que los índices de mortalidad en otras áreas de China. Y necesitamos ver qué sucede en otros países Ciertamente hay un nivel de consideración que se debe poner en comunicación debido a las condiciones médicas, el acceso al cuidado médico que ellos tengan o el tipo de médico, cuidado médico que ellos tengan. Así que tenemos que tener los ojos abiertos, pero habiendo dicho esto, tenemos buena información de que gente adulta están en riesgo más alarmante. Y hemos visto a muertes en los Estados Unidos. Así que todos nosotros necesitamos tener cuidado acerca de personas que tienen esas condiciones. Cynthia nos pregunta, ¿puede usted tener el COVID y el coronavirus? Bueno, ese sería un día horrible, pero sí, sí lo puede, sí puede pasar. No hay una relación entre teniendo el uno y teniendo el otro. Son dos virus separados. ¿Qué tal gente que trabaja en el aeropuerto o en el mall de América que quizás tienen el miedo de haber tenido contaminación con personas que han llegado, que han residido recientemente? Únicamente si ellos presentan condiciones crónicas eh, separadas. Eh, de otra forma, deberían tener, estar vigilantes acerca de cómo se sienten y responder de manera rápida, eh, quedarse en casa si sienten algún síntoma. Eh, quizás no sabemos de esto, pero Marcos nos pregunta, ¿cuáles son los casos si se presenta de alguna u otra manera por la que se ha dicho de la manera tradicional? ¿Es un problema normal? ¿Es un paterno normal? No entiendo bien la pregunta. ¿De qué manera en esta ciudad, 10%, 20%, qué porcentaje? No sabemos todavía, pero no hemos podido determinar de qué manera podemos detener esta contaminación. Quizás sea de manera leve o lean. ¿Qué tú, qué tú piensas? Yo pienso que lo que sabemos acerca de COVID es más contagioso que las paperas. Y los puertos de entrada han indicado que que una persona puede contaminar a tres o cuatro personas hasta que las paperas contaminan a 15. El nivel de transmisión o de la manera más rápida de transmisión es con ese tipo de género. De una manera interesante, el Departamento de Salud reportó los primeros 10 casos de COVID en los Estados Unidos y ellos encontraron que hubo un punto por un 1.5% incidentes de transmisión secundaria entre personas que han tenido contacto directo y más del 10%, algo 10.5% en las personas en las casas. Las personas en la casa, en casa, los familiares tienen mayor riesgo de contaminación. ¿El tiempo de contaminación es uh, más riesgoso? Depende en qué nivel de contaminación está la persona, qué tipo de infección tiene, si esta persona está tosiendo, estornudando, todo el tiempo es importante. ¿Qué nivel de infección tiene esta persona? De manera total. ¿De qué manera podemos decir, para resumir en unas palabras dos, esto va a estar bien? <risa> Yo lo refiero al Lynn. Esto va a estar bien. Yo quiero decir, estamos uh, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener más shows. Uh, el tiempo vuela cuando estamos aprendiendo acerca de virus. Y tenemos uh, pocos segundos, pero antes de irnos, tenemos uh, un mensaje. Si usted quiere decirnos cómo se siente, cualquier información o comentario, llámenos. Positivo o negativo de manera recibimos. Llámenos al 6512, uh, el número que está en pantalla. Y vamos a recibir cualquier llamada. Queremos recordarle también que puede encontrar más información acerca de las preguntas más serias acerca de este tema a TPT. Vamos a regresar el próximo viernes a las 8 de la noche para responder sus programas, sus preguntas. Gracias. Buenas noches. Esta fue una presentación especial de Almanac acerca del coronavirus. Fue un placer servirle como anfitrión e intérprete. Esperamos compartir información precisa para nuestra comunidad latina. Este programa es presentado a usted como un servicio público por el Canal de Televisión Pública de la Ciudad de Semeles, también con la red de comunicación colectiva SPNN y colegas pertenecientes a diferentes medios étnicos de comunicación. Si usted tiene preguntas acerca del coronavirus o si tiene comentarios, favor envíe un correo electrónico a tptnao.com. Gracias por su sintonía.